Tenemos que irnos de inmediato a la Asamblea. Si tenemos información de último minuto, nos vamos a la Asamblea Nacional. Primera. El Tribunal Supremo es, de Justicia deberá de de crear... ...el Palacio Federal Legislativo, ciudad, donde continúa la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. Escuchemos. Dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley... Hasta tanto se creen los tribunales especializados la competencia para las acciones el emprendidas por el Ejecutivo Nacional para combatir la corrupción. Hechos a destacar sobre este texto jurídico, podemos decir que basa sus antecedentes en lineamientos propuestos por la Organización de las Naciones Unidas. Segunda. El Ministerio Público deberá crear las fiscalías especiales. También ha sido tomado en, en, en cuenta la Ley Modelo sobre Extinción de Dominio dentro, preparada por la Oficina de las, las Naciones Unidas contra la, la Droga y el Delito. De esta ley hasta tanto se creen las fiscalías especializadas la, en la propuesta de, de esta ley orgánica de participaron de dominio, en la consulta pública más de 10.000 personas de diversos sectores de, de nuestro país, teniendo el como resultado 2.400 propuestas que han sido tomadas en y cuenta y por el Parlamento Nacional para fortalecer esta ley que tiene el objetivo de fortalecer, como ya lo habíamos Entonces, dicho, pues la lucha emprendida por el Ejecutivo para combatir la corrupción pero también castigar esto dos hechos que atenten contra el patrimonio el público. Presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello Rondón. Gracias, señor presidente. Es para solicitar la incorporación de una nueva disposición transitoria tercera, si me permite su lectura. Los ministerios, disposición transitoria tercera, los ministerios del poder popular con competencia en materia de defensa y relaciones interiores, justicia y paz, dictarán las normas que regulen las actuaciones de los organismos de seguridad ciudadana en materia de aseguramiento, incautación o decomiso de bienes dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley. Es todo, señor presidente. Debo someter a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación de esta nueva disposición transitoria. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar la disposición transitoria tercera con la redacción leída por el diputado Diosdado Cabello Rondón, sirvense a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada la disposición transitoria tercera de esta ley de extinción de dominio. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Centésimo primero. destacar que este proyecto de ley está estructurado en 46 capítulos, pero el día de hoy, durante esta sesión ordinaria, pues, han sido incorporados dos artículos más a este texto jurídico que están distribuidos en cuatro capítulos. En consideración a disposición derogatoria. Aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Centésimo segundo. Se propone aprobarse modificación la disposición El primer final capítulo de cabo, este proyecto de ley está relacionado con las disposiciones generales o la aplicación de la ley, la cual estipula que ésta será ejecutada una vez entre en vigencia, y la imprescriptibilidad, la cual indica en su artículo número 7 que es independiente de la responsabilidad penal y no extingue aun cuando el sujeto titular de derecho haya fallecido. Es todo del proyecto de ley, ciudadano presidente. Bien. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre ...queda aprobado por unanimidad... ...en consecuencia... ...se declara sancionada... ...la ley orgánica... ...de extinción de dominio... ...y se remite a la sala constitucional... ...del Tribunal Supremo... ...de Justicia... ...a los efectos de lo que está establecido... ...en el artículo 203... ...de la Constitución de la República... Bolivariana de Venezuela... ...referente a las leyes orgánicas... ...de la República... ...yo quisiera... Felicitar a la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional por la manera clara, prístina, firme, manejándose con un criterio de urgencia y celeridad en el proceso de redacción y consulta luego de aprobada en primera discusión para que pudiera ser traída esa ley muy importante en la lucha contra la corrupción en Venezuela. Quisiera felicitar también a las diputadas y a los diputados de Venezuela, de la verdadera, de la legítima, de la soberana Asamblea Nacional de Venezuela, la que legisla, la que hace leyes para el pueblo, la que hace leyes para perseguir corruptos, la que hace leyes para continuar edificando el sistema legislativo y el sistema legal de la República Bolivariana de Venezuela. Independientemente de la ideología política de las diputadas y diputados que estamos aquí, todos hemos trabajado de manera conjunta para aprobar con la celeridad que el caso ameritaba esta ley. Yo quiero anunciar para continuar en este proceso de lucha, caiga quien caiga, sea quien sea, contra la corrupción de una comisión especial de la Asamblea Nacional... Conformada por diputados de la Comisión de Política Interior, de la Comisión de Contraloría, de la Comisión de Economía y estará presidida por el presidente de la Comisión de Política Interior, Diosdado Cabello Rondón, para que sean revisados con la misma celeridad con la que trajimos esta ley, todas las leyes relacionadas con la lucha contra la corrupción para hacerlas más enérgicas y para hacerlas más eficientes en el cumplimiento de su labor. Para que la impunidad no sea la moneda de uso por parte de corruptas, corruptos o de personas pertenecientes al sector privado que son corruptos y corruptas también, no solamente los funcionarios públicos. Yo me siento muy feliz del día de hoy declarar sancionada la ley orgánica de extinción de dominio gracias al trabajo de todas ustedes diputadas, de todos ustedes diputados. Felicitaciones y mi agradecimiento. Bien, a esta hora ha quedado sancionada la ley orgánica de extinción de dominio, redactada en una totalidad de 48 artículos, distribuida en cuatro capítulos. Ha dicho el presidente del Parlamento venezolano que se creará una comisión especial para el seguimiento pues, de las acciones que permitan este texto jurídico. Es importante destacar también que... Eh, lo hemos repetido, estas acciones emprendidas por el Parlamento venezolano buscan fortalecer y acompañar las acciones que ha emprendido el jefe de Estado venezolano para combatir los hechos de corrupción en nuestro país en una operación denominada Caiga Quien Caiga. A lo largo de las distintas emisiones de la noticia de venezolana de televisión nosotros estaremos ampliando esta información. Por lo pronto retornamos el pase al estudio. Adelante.